La aventura comienza cuando un habitante adolescente descuida cambiar los tanques de la máquina del lavadero del alma, que limpia las almas que van al infierno. Cuando los tanques estallan, el chico de la ciudad es poseído por las fuerzas malignas y se transforma en Yanemba, una enorme criatura. Yanemba cambia las leyes del cielo y crea muchos problemas, incluyendo resucitar a Freezer y todos los otros muertos. La película se llama Dragon Ball Z, la fusión de Goku y Vegeta.